hola a todos y bienvenidos a danse el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella día de hoy continuaremos con el tema de peso y normal el tema número 2 del contenido de fuerzas ¿Qué veremos definición de peso y formas del mismo ecuación del peso definición de la normal Luego, relación de la normal y el peso y por último, ejemplos de cálculo de peso y normal. No siendo más, comencemos. Definamos primeramente qué es el peso. El peso se define como la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo originada por la acción o fuerza de la gravedad. Entonces, tenemos este cuerpo de masa M que está en esta superficie hay una fuerza que va hacia abajo que le vamos a denominar el peso y la vamos a simbolizar con la letra w quiere decir que w es peso esta fuerza siempre debe ir hacia abajo ya que la gravedad va hacia abajo entonces muy bien ahora veamos algunas formas del peso podemos verlo en una silla también podemos verlo en un barco, ¿por qué no? También en un avión. Cada uno de estos cuerpos le ejercen una fuerza que va hacia abajo, igual acá, igual acá. Cada uno de ellos hay una fuerza hacia abajo. Esta fuerza se llama peso. No importa que este objeto se encuentre volando, siempre hay una fuerza que la fuerza de atracción de la gravedad. O sea que si va hacia abajo, vamos a tener siempre el peso. Veamos la ecuación que lo rige. W es igual a M por G. ¿Qué es M? M simboliza lo que es la masa. Y G es la gravedad. Quiere decir que el peso es igual a masa por gravedad. No olvidemos que vamos a trabajar con este valor, para que lo tengan presente. La gravedad la vamos a trabajar como 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto porque vamos a trabajar en el sistema MKS, que significa metro kilogramo segundo. Teniendo esto en cuenta, entonces las unidades para la fuerza de este tipo va a ser las unidades de los newtons. Siempre que hablemos de newton, estamos hablando de fuerzas. Esta formulita, les aconsejo que si quieren pausen el video para que tomen nota y la vayan teniendo ahí a la mano, ya que la vamos a utilizar en próximas ocasiones y es muy importante. No olvidemos que el newton viene dado por una masa en kilogramos, y una aceleración o gravedad que es metro por segundo cuadrado, o sea, que Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. También se puede expresar la fuerza en una unidad que se llama dinas. Y las dinas vienen dadas por gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Esto se maneja mucho en el sistema CGS, que es centímetro gramo segundo pero en, para nuestro interés vamos a trabajar solamente con estas unidades que son las del MKS ahora bien veamos la fuerza normal se define como la fuerza que es perpendicular a cualquier superficie en la que se encuentre apoyado un cuerpo entonces tenemos esta masa que está en esta superficie, podemos ver esta cajita y aquí hay una superficie. Como hay una superficie se va a generar esta fuerza y esta fuerza le vamos a llamar normal. ¿Qué quiere decir? Que aquí este ángulo es de 90 grados, por eso es perpendicular a la superficie. También la podemos ver en un plano inclinado, acá, es perpendicular a este triángulo formando aquí un ángulo de 90 grados. Siempre importante esto, cuando encontremos la normal, es porque tiene que haber una superficie. Si no hay superficie, no habría normal. Entonces, es bien importante tener en cuenta esto. La N, vamos a simular que es normal, no la vayan a confundir, ...con las unidades de fuerza que son los newtons. Entonces, a pesar de que es una fuerza... ...las unidades van a ser newton... ...pero no quiero que confundan ambas n. Ahora bien, continuando... ...para determinar esta fuerza... ...es necesario desarrollar un equilibrio de fuerzas... ...puesto que puede variar su cálculo. Entonces, no olvidemos que deberíamos hallar... ...una sumatoria de fuerzas en X... Y también una sumatoria de fuerzas en Y. Si tienen alguna duda con respecto a esto, los invito a que vean el video anterior que tenía que ver con la parte de condiciones de equilibrio, para que vayan en línea con el tema. Ahora veamos algunos ejemplos prácticos. Ejemplo número 1. Se tiene un cuerpo en una mesa, como lo muestra la siguiente gráfica, Determinar el peso y la fuerza normal del mismo. Su masa es de 5 kilogramos. Entonces, tenemos acá un cuerpo y aquí tenemos una superficie que en este caso viene representado por esta mesa. Entonces, analizando esto, veámoslo, tendríamos lo siguiente. Hacia abajo tenemos una fuerza que va a ser el peso. Y como tenemos una mesita, hay una superficie, quiere decir que hay una fuerza perpendicular que va a ser la Normal, o sea, una fuerza hacia arriba y otra fuerza hacia abajo. Podemos determinar lo que nos piden: el peso. Para ello, no olvidemos que la masa de este ejercicio es de 5 kilogramos. Ahora bien, reemplazando, tenemos lo siguiente: que W es igual a la masa por la gravedad. Entonces, la masa es 5 kilogramos y la gravedad es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Efectuamos la multiplicación y esto nos da el valor de 49 newton. Quiere decir que el peso equivale a 49 newton. Ya hemos resuelto una de las preguntas que nos pedía el ejercicio. Determinar el peso. Ahora miremos la normal. Para hallar la normal... Tenemos que hacer un equilibrio de fuerzas. Entonces miremos lo siguiente. Equilibrio, en este caso se puede ver que la cajita no se está moviendo ni en el eje X ni en el eje Y. La cajita está totalmente estática, está quieta. O sea que podemos hablar de que hay unas condiciones de equilibrio. Quiere decir que hay una sumatoria de fuerzas en X que vale 0 igual... Sumatoria de fuerzas en Y también vale 0. Como no nos dice nada en el eje X, podemos deja, descartar este análisis. Pero sí nos interesa la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque la normal está en el eje Y y el peso también. Entonces vamos a hacer ese análisis. Vamos a concentrarnos en esta sumatoria de fuerzas. Hacia arriba, entonces como es positivo en Y, la normal, entonces tenemos que es N. Y hacia abajo tenemos que en el eje negativo de Y tenemos el peso, entonces menos W. Y como sabemos que está en equilibrio, decimos que esto es igual a cero. Como esto está restando, lo podemos despejar, nos quedaría que N es igual a W. Y como ya hemos determinado cuánto vale el peso, podemos reemplazar ese valor. Eso nos da 49 N. Quiere decir que tanto el peso como la normal son iguales. Importante entender de que esto no siempre va a ocurrir. Ahorita en el siguiente ejemplo veremos que eso puede variar. Pero para este caso la normal y el peso son iguales. O sea que esta sería la respuesta del cálculo de la normal. Veamos un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2, determinar la normal de un cuerpo que se encuentra en un plano inclinado y su ángulo es de 30 grados. La masa es de 1000 gramos, importante este valor, miremos que estas unidades no son el sistema MKS, entonces ahorita hay que revisar eso. Bien, tenemos el cuerpo en este triangulito y tenemos que este ángulo equivale a 30 grados, o sea que tenemos una fuerza normal y tenemos el peso. Bien, importante, entonces peso y normal definidos en el esquema gráfico, pero podemos ver que es un poco difícil de analizar estos ejes, entonces lo mejor es desplazarlo y ponerlo de esta manera, girándolos nos quedaría que la normal quedaría de este lado y de este lado quedaría el peso. Pero como me interesa este cálculo de la normal, debo hallar una componente que esté en el sentido contrario, entonces va a poner acá una flechita, y lo mismo podría hacer con este lado de acá, aquí formaría un triangulito, este ángulo de acá debe ser el mismo ángulo de acá, para que lo tengamos bien en cuenta, ahora entonces tenemos que este es el peso, no olvidemos que esta es la normal, y como formamos un triangulito, tenemos un eje, que es el eje Y, pues vamos a hablar de un WY, porque depende del peso, y acá en la parte horizontal tendremos un WX. Y el ángulo va a ser el mismo. Quiere decir que este ángulo va a ser el mismo acá. Analizando ahora aquí, podemos ver lo siguiente. Vamos a analizar si está en equilibrio. La caja no se está moviendo, no nos dicen que se esté moviendo. Está totalmente estática, está ahí ubicada nada más. O sea que podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y, pues no me interesa porque me piden la normal y el peso. Entonces, esa parte la puedo descartar. Ahora, teniendo esto en cuenta, sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a cero. Entonces, me voy a concentrar en el eje Y. Entonces, tendríamos que hacia arriba tenemos la normal y hacia abajo ya no va a estar el peso, va a estar WY. Entonces, menos W, -Y y esto va a ser igual a 0 Despejando, la normal nos quedaría igual a W. O sea que normal es igual a W. Ahora vamos a analizar cómo calculamos este W. Podemos ver que W depende de W y que hay un ángulo en relación con ellos. Entonces podemos ver que hay una función trigonométrica que me relaciona a este triángulo, que sería... Lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces, lado adyacente sobre hipotenusa, si lo recordamos, eso es coseno. Entonces, coseno de 30 va a ser W sobre W. Ahora, este W que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. ¿Por qué? Porque me interesa saber solamente el valor de W, entonces lo ponemos a este lado. Nos quedaría W que multiplica a coseno de 30 y esto igual a W sub Y. Determinemos el peso, ese no tiene ningún problema, sabemos que es masa por gravedad, pero miremos que la masa está en gramos, debemos pasarla a kilogramos y sabemos pues que un kilogramo son mil gramos, cancelando las unidades y mil dividido mil pues nos va a dar solamente un kilogramo. Reemplazando nos quedaría... W igual a un kilogramo por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Multiplicando, pues nos va a dar que el peso es 9,8 newton. No olviden que esto es newton. Las fuerzas son en newton. Este valor lo podemos reemplazar acá para hallar el W sub Y. Entonces nos quedaría 9,8 por coseno de 30 igual a W Y. Coseno de 30, utilizamos la calculadora. Eso nos da 0,86. Y no olvidemos que estas unidades son en newton. Multiplicamos esto. Y esto nos va a dar 8,428 newton. Este es W. ¿Pero qué es W? Pues la normal. O sea que la normal equivale a 8,428 newton. Miren que Cambió. mira que acá ya el peso y la normal serían totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el ángulo de inclinación me afecta ese cálculo de la normal. Con esto podemos dar por concluido la segunda parte de fuerzas. No olviden que continuaremos con la parte número 3 que tiene que ver con fuerza de rozamiento para que lo tengan presente. Muchas gracias.